¿Seguro que está ahí? Sí. No, no recargues ya con eso. Ahí, en tu derecha, güey, no, a tu derecha. Ahí está, enfrente tuyo, a tu izquierda, atrás de ti. Ya está acercándose. No, aquí madre es eso, No, no, no hay nada, no hay nada. ¿Lo viste? Ahí está. Buena, buena, boneco. Un poquito más. ¡No! ¡No! ¡No! La... puta wow, <risa> madre! Oh, me... ¡La victoria! ¡La primera perra victoria Excelente, en wey, wey, oh, Mi segunda victoria, güey! pero primera! primera en primera! No, ¡La primera! ¡La primera! primera!